Bienvenidos amigos una vez más a otro video informativo para hoy. Gracias por su deferencia y audiencia. Noticias del mundo. del mundo Información veraz y confiable. Kremlin da mensaje claro a Reino Unido sobre la entrega de los tanques Challenger 2 a las fuerzas ucranianas. Serán objetivo militar del ejército ruso. <risa> OTAN anuncia el nuevo envío de armas para Kiev. Moscow... La OTAN anunció el domingo que entregará a Ucrania más pesadas occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que todo se desarrolla según los planes y que espera que sus combatientes le den más alegrías con sus resultados militares. Así fue el mensaje de Zelensky al pueblo ruso que no condenó el supuesto ataque de Rusia al edificio residencial en Dnipropetrovsk. Quiero decirles a todos aquellos en Rusia y de Rusia que incluso ahora no pudieron pronunciar unas pocas palabras de condena de este terror, aunque ven y comprenden todo perfectamente, tu silencio cobarde, tu intento de esperar lo que está pasando, solo terminará con el hecho de que un día estos mismos terroristas vendrán por ti. Peskov salió al paso de los señalamientos a Rusia de ser el responsable del ataque a un edificio residencial en Dnipro. El portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, señaló que las tropas rusas en el marco de la operación militar especial eh, solo efectúan ataques contra lo que es la infraestructura eh, crítica, contra objetivos militares y no lo hacen contra infraestructura eh, civil. En la península de Crimea, Ucrania lanzó a masivo con drones que fueron destruidos por el sistema de defensa aéreo ruso. Hoy arrancan ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia hasta el 1 de febrero de 2023. A pesar de las sanciones antirrusas, la Federación entrega nuevas cifras de crecimiento económico del 2022. Manifestaciones anti-OTAN en Francia y Alemania Croacia ya no quiere ser subordinado del norte, ya les cuento las razones. Spice X lanza cohete con misión clasificada para el pentágono. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de todo el informe en noticias de última hora y noticias internacionales mundo. Avanzamos con más información. Saludo especial para todos. Gracias por su tiempo. Está caliente y con riesgo inminente de que las tensiones escalen entre el Reino Unido y la Federación por el anuncio que ha hecho recientemente el primer ministro de Inglaterra, Richie Sunak, de entregar al ejército de Ucrania 14 tanques Challenger 2 y su posterior entrenamiento de militares ucranianos para su puesta en función en el campo de Batalla. El portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov le ha enviado un mensaje claro al líder del Reino Unido. Palabras textuales, los tanques Challenger 2 que tiene previsto entregar el Reino Unido a Ucrania arderán como todos los demás. Además, insistió en que la operación militar especial de Rusia en Ucrania seguirá y se conseguirán todos los objetivos planeados por la Federación. Asegurando que a Occidente no le importa el destino de lo que le pase al pueblo ucraniano. Peskov reiteró que Rusia no oculta su molestia por la entrega de y material y equipos para senensky lo que en su defecto lo único que hace es alargar el conflicto y que Occidente solo está utilizando al país como herramienta para conseguir los objetivos antirrusos. De otro lado, la OTAN advirtió en las últimas horas que seguirá enviando más equipos pesados a Ucrania en medio de la polémica que ha causado los ires y venires de acusaciones entre Rusia y Ucrania por el lamentable derribo de un edificio residencial en Dnipropetrovsk. A propósito, en las últimas horas se ha referido el portavoz Dmitry Peskov sobre la polémica acusación del ataque a un edificio. Oficio residencial en Dinipro, que deja más de una veintena de personas sin vida y que señalan a la Federación de ser la responsable. Refutó las acusaciones del presidente Zelensky, aduciendo que las tropas rusas no realizan este tipo de hechos mencionados. El portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, señaló.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 militares o camuflados e infraestructura eléctrica. Peskov también aclaró que los mensajes son claros de algunos representantes de Kiev que han dicho que tal tragedia fue producto de un misil de los sistemas de defensa aéreo de Ucrania que no pudo interceptar un misil ruso que pasaba por la zona en medio de una de las operaciones organizadas al mando del general Surovikin con las fuerzas aeroespaciales de Rusia que tuvieron como objetivo infraestructura militar y el mando militar de Kiev. Y es que, como se los contamos en el video anterior, la prensa occidental indilgó este lamentable hecho a las tropas de la Federación, pero fue un mismo representante y asesor de Kiev, Alexei Arestovich, que esclareció lo ocurrido, con declaraciones que ofuscaron a muchos en el gobierno de Zelensky, que insistían en la acusación contra Rusia. Arestovich, en una entrevista en vivo, había dicho que este incidente en el edificio residencial en Dnipro, lamentablemente, había sido provocado por un misil de los sistemas de la defensa aérea ucraniana, que no pudieron detectar y derribar los misiles rusos, KH-42 que retumbaron en Kiev en el más reciente bombardeo masivo realizado por Moscú en Ucrania. Estas declaraciones de Ares le han merecido que pidan hasta su destitución y tildarlo de traición a la patria detrás de las rejas. Expertos opinan que lo ocurrido en Dinipro es algo lamentable y demuestra la ineficacia del sistema de la defensa aéreo occidental y la poca preparación que se tiene por parte de los encargados de manejar estos equipos. En las últimas horas, autoridades prorrusas en Crimea dieron a conocer que desde las líneas ucranianas intentaron perpetrar una a gran escala con drones en Sebastopol precisamente, según el gobernador en esta zona, Mikhail Rakoshaev, ha dicho a los medios que fueron nueve vehículos no tripulados que fueron destruidos por la flota rusa del Mar Negro según había Punto pro, aún no hay comentarios oficiales por parte de Kiev sobre estos hechos que denuncian desde la península anexionada de Crimea, Rusia y Bielorrusia hoy han arrancado lo que en días anterior dijo Temer Zelensky, los ejercicios militares conjuntos, los primeros de este 2023. Los ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia han iniciado este lunes, informó el Ministerio de la Defensa de Belarus. El comunicado de la institución señala que la subdivisión de la 120 ABA Brigada, mecanizada de guardia separada ha empezado una serie de tareas de adiestramiento. Tras dirigirse al 227 campo de tiro de armas combinadas los militares procederán a una sesión de pruebas de entrenamiento de. Combate. Reza el texto. Se prevén que los simulacros se desarrollen hasta el primero de febrero. En el marco de las maniobras, los militares practicarán el reconocimiento aéreo, la vigilancia aérea conjunta a lo largo de la frontera estatal, el apoyo aéreo a formaciones de torpas, el aterrizaje táctico y la entrega de carga, así como la evacuación de heridos, precisó la cartera de la defensa. Para garantizar la realización del ejercicio, se contará con la participación de todos los aeródromos y campos de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas de la Defensa Antiaérea de la República de Bielorrusia. Concluyó. Previamente, el organismo comunicó que el 5 de enero planeaba realizar ejercicios tácticos conjuntos que involucrarían a las fuerzas aéreas de ambos países. El objetivo del simulacro en el que participarán unidades de las fuerzas aeroespaciales rusas pasa por mejorar el nivel de preparación de combate de las unidades que forman parte de la agrupación conjunta regional. Paralelamente, desde el ministerio precisaron que ambas naciones siguen aumentando su agrupación regional conjunta creada con el fin de garantizar la seguridad del Estado de la Unión. Muchas economías al borde del colapso en Europa por culpa de las sanciones a la economía de Siberia y Rusia sigue adelante sin problemas y dando lecciones a sus líneas opositoras. Me voy a remitir a contarles acerca del más reciente informe que ha entregado el ministro o el primer viceministro ruso, Alexander Novak, que ha señalado que en el 2022 el Kremlin aumentó sus ingresos de gas pese a las sanciones impuestas por Occidente. Se habla de un 8% que eso se traduce en unos 46 millones de metros cúbicos y esto se refiere a un crecimiento de las exportaciones en un 28%. Dice Novak que respecto a la industria petrolífera también registra un resultado positivo pese a las acciones de los países no amistosos y las sanciones. Por ejemplo, habla de la extracción del petróleo del año pasado que fue de 535 millones de toneladas, 10 millones más que en 2021. Es decir, un 2% adicional. La exportación también creció un 7%, destacó el funcionario. Lo que tiene que ver, por ejemplo, 黒 en el transporte del gas por tuberías, disminuyeron debido a las sanciones y los sabotajes en el gasoducto Nord Stream. Asimismo, recalcó que Rusia ha suministrado una cifra que es récord de 15.500 millones de metros cúbicos de gas a China vía gasoducto Fuerza de Siberia, lo que representa un aumento del 49% frente a los datos del 2021. De otro lado, el informe dice que el viceprimer ministro ruso indicó que a pesar de la caída de las exportaciones de carbón, en un 7,6% en términos del año, la extracción del recurso aumentó un 0,3%, mientras que hablan de suministros de mercado interno que se incrementaron un 6,8%. El funcionario vinculó el descenso de las exportaciones con el embargo introducido en agosto por la Unión Europea. El volumen mundial de importaciones del gas natural licuado batió récord en 2022. Según el informe, resume la actividad de este sector, mencionando que la industria logró resistir las dificultades, las sanciones. El alto funcionario también habló que la industria en Cuestión demostró un trabajo estable a la resistencia a los desafíos externos, la capacidad para garantizar la seguridad energética del país. Recordemos que el 5 de diciembre entró en vigor la ley de embargo de la Unión Europea a los suministros marítimos del petróleo ruso, aunque la medida incluye excepciones. Desde la misma fecha se aplica un tope al precio del crudo ruso fijado en 60 dólares por baril por parte del de Grupo de los Siete, el Bloque Comunitario y Australia. Las cosas están difíciles para Scholl en. Alemania pues tiene que maniobrar la renuncia de la ministra de defensa y las manifestaciones anti-OTAN que lanzan consignas contra su gobierno por el apoyo a Kiev y ser subordinado del norte. Allí muchas de las personas piden que se acabe el denominado Occidente Colectivo con pancartas que fueron expuestas por ciudadanos alemanes y dicen que el principal enemigo está en casa. A propósito de la ministra de la defensa en Alemania, Lambert, bueno, la ex ministra ha presentado su renuncia recientemente al canciller alemán Olaf Scholz. La atención que los medios de comunicación ha prestado durante meses a mi persona apenas permite informar y debatir objetivamente sobre los militares. La Bundeswehr, el ejército alemán y las decisiones de la política de seguridad en interés de los ciudadanos de Alemania, describe Lambret en su petición formal, lo que quiere decir que hubo mucha presión de los medios. Eh, ¿Qué conclusiones sacan ustedes, señoras y señores, en estas declaraciones que fueron citadas? por el canal NTV. Desde el Ejecutivo comunicaron que Scholz le aceptó la renuncia a Lambret y que la decisión sobre el sucesor se tomará lo antes posible, recoge la revista Der Spiegel. El tabloide alemán Bill ha catalogado a la funcionaria como una de las dirigentes menos populares en el país, informó la semana pasada Lambret que planeaba abandonar su cargo y tras esta renuncia son dos ministros del gobierno de Scholz que han decidido tomar esta decisión. El año pasado fue Anne Spiegel que abandonó su cargo al frente del Ministerio de asuntos de familia en Alemania. Miles de manifestantes salieron en este estado a las calles de la capital francesa para expresar su descontento con las políticas del gobierno de Emmanuel Macron. En particular denuncian el envío de equipos a Ucrania y exigen la salida de Francia de la Unión Europea. Asimismo están pidiendo el retiro del país de la OTAN, así como la dimisión del presidente Emmanuel Macron por las políticas y por las poderosas líneas de la inflación que viene azotando el país francés. En Croacia, por su parte están reacios a seguir las directrices del norte y han puesto en el debate si hay una fricción dentro de la misma Unión Europea. El presidente de Croacia, Zoran Milaminovic, ha dicho recientemente que la OTAN y el norte están librando una guerra indirecta contra Rusia y se niegan a ser subordinados del norte. En las últimas horas, Elon Musk es noticia y tiene que ver con el cohete superpesado Falcon Heavy en una misión clasificada para el Pentágono. El portador llevó a la órbita dos satélites para la transmisión de datos de comunicación militar. Un día de Después de lo planeado, la compañía aeroespacial SpaceX, dirigida por el empresario Elon Mox, efectuó este domingo con éxito el lanzamiento del supercohete superpesado, Falcon Heavy en el marco de una misión clasificada USSF 67 con unidades de carga útil para las fuerzas espaciales del norte. El lanzamiento fue solo el quinto para Falcon Heavy que debutó en 2018 al poner en órbita los vehículos Tesla Roster con un maniquí en traje espacial al volante. La compañía publicó en sus redes el video que recoge los mejores momentos del vuelo realizado por el cohete reutilizable desde su despegue hasta el aterrizaje. ¿Pero qué llevaba el Falcon Heavy? Aunque la información que se detalla acerca de la misión del USS F-67 es clasificada. Desde el comando de los sistemas espaciales precisaron que en un comunicado el Falcon Heavy transportó dos satélites que se van a utilizar para la transmisión de datos de comunicación militar indirectamente. Opinólogos dicen que es para precisar información sobre el conflicto de Rusia captan el primer satélite denominado aumento de la difusión SATCOM CBAS-2 fue designado para operar en la órbita a más de 35.700 kilómetros sobre la tierra con el fin de proporcionar capacidades de retransmisión de comunicaciones en apoyo de nuestros altos dirigentes y comandantes de combate, el segundo satélite que recibió el nombre oficial de propulsor de larga duración o ESPA LDPE-3A es el portador de carga útil dotado con propio sistema de propulsión y navegación para colocar rápidamente en órbita cargas múltiples, proporcionar datos críticos para informar e influir en el futuro del programa de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Para esta misión, las cargas útiles, entre otras, incluyeron prototipos operativos para la mejora del conocimiento y de la tecnología de encriptación para las comunicaciones espacio-tierra. En su primera etapa, que es reutilizable, Falcon Heavy tiene tres núcleos de nueve motores Merlin cada uno, sumando 27 en total. Todos generan una propulsión de más de 5 millones de libras de empuje durante el despegue, lo que equivale a la potencia de unos 18 aviones Boeing 747. El cohete portador puede llevar a la órbita casi 64 toneladas métricas de carga útil, aseguran desde Spice X. Actualmente, el Falcon Heavy es el cohete transportador más potente de Spice X, pero podrá ser eclipsado por el Super Heavy o Starship, completamente reutilizable, que está siendo preparado para un vuelo de prueba inicial en los próximos meses desde la base espacial de la empresa aérea de Boca Chica en Texas, Estados Unidos. Estas son las noticias por el momento aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, no solamente en Sudamérica, en Norteamérica y parte del continente ibérico. A la gente en España. Muchas gracias por sus mensajes. Si son nuevos los invito a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario de manera respetuosa y también a suscribirse y a activar la campanita roja de notificación. Recuerden también seguirnos en Noticias Internacionales Mundo en Facebook. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo video informativo.